Ahora vamos a aprender a crear una videoconferencia desde la computadora. Crear una videoconferencia. Primero vamos a Meet.Google.com y vamos a encontrar estas opciones. Este cuadro es para ingresar un código de una reunión que ya tengamos de antes, para volver a entrar a la misma reunión. Esto nos va a aparecer si es que tenemos una reunión agendada previamente. Otra opción es crear un nuevo código para entrar más tarde. Esto es para obtener un código de letras que podremos enviar a los invitados y guardarlo para entrar nosotros más tarde. Tengamos en cuenta que de todas formas los invitados no pueden entrar y quedan a la espera hasta que nosotros lleguemos. Otra opción es crear la reunión en el momento. Al crear la reunión, si no lo hicimos antes, tenemos que darle permiso a Google Meet para que nos envíe notificaciones a través del navegador. Esto es útil, por ejemplo, para avisar cuando se suma un nuevo integrante a la reunión. Es importante dar permiso para usar la cámara y el micrófono. En esta pantalla todavía no estamos transmitiendo. Estamos en la sala previa de la reunión, donde podemos controlar cómo sale la imagen y tenemos oportunidad de habilitar o deshabilitar la cámara y el micrófono antes de entrar a la reunión veamos cómo agendar la reunión para poder subir archivos adjuntos agendar una videoconferencia podemos ir a la aplicación del calendario en el menú del navegador o si no directamente podemos ir a calendar.google.com desde acá podemos controlar cómo vemos el calendario por año por semana o por mes elegimos el día, el nombre y podemos elegir también el horario y con esta opción agendamos la videoconferencia y nos da el código podemos copiar este código para enviarlo a los invitados acá podemos escribir una descripción y también cargar archivos adjuntos entramos en esta ventana, vamos a subir, seleccionamos archivos del dispositivo y acá podemos elegir los archivos que queremos compartir Pueden ser de cualquier tipo, PDF, documentos, imágenes, etc. Vamos a subir y los archivos quedan guardados para que estén disponibles para los asistentes a la videoconferencia. Si queremos modificarlos, vamos a editar y entramos en el icono del clip donde podemos eliminar o agregar otros archivos. Recuerden que a la izquierda van a poder explorar otras carpetas para poder encontrar los archivos que queremos subir. Si modificamos algo, vamos a guardar. En la videoconferencia, en esta sección se encuentran los archivos adjuntos. Ahora veamos cómo transmitir nuestra pantalla. Acá están las opciones para mostrar la pantalla. Tenemos tres opciones. Toda la pantalla, o elegir una aplicación en particular, o una pestaña del navegador Chrome. Supongamos que en transmitir aplicación elegimos un editor de textos. De esta forma trabajamos en el editor y podemos mostrar todo lo que estamos haciendo. Tenemos dos maneras de detener la transmisión, desde esta ventana o desde el menú de transmisión. Veamos cómo es transmitir una pestaña del navegador. Acá nos aparecen las pestañas de Chrome por donde estamos navegando. Elegimos una y todo lo que naveguemos en esa pestaña se va a transmitir a la videoconferencia. Tengamos en cuenta que las otras personas pueden estar viendo desde un celular. Entonces, siempre tenemos que tratar de transmitir letras y dibujos grandes para que sean visibles fácilmente desde un celular. Cambiar el diseño. En este menú podemos elegir cómo vemos a los participantes en modo mosaico, a los costados o si vemos solamente a uno de los participantes que puede ser también la presentación Esperamos que con este tutorial puedas crear tus propias videoconferencias y hacer reuniones para trabajar con tus compañeros